Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús La tarea de los apóstoles es la misma de Jesús La proclamación de que el reino de Dios está cerca Que debe ser acompañada de idénticos signos A los actuados por el mismo Jesús Se señalan tres de ellos Triunfo sobre la enfermedad, sobre la muerte Y sobre la impureza de la lepra Siguen dos exhortaciones. La primera es sobre el estilo de la misión. La misión está determinada por un desprendimiento absoluto, derivado de la confianza en Dios de parte de los enviados. Tener un comportamiento centrado en la gratuidad. El reino ofrecido como gracia exige también un ofrecimiento gratuito. No llevar dinero ni provisiones es decir no debe imitar el estilo de los viajes de la gente acomodada que carguen de más es decir los apoyos del enviado no está en las riquezas ni en el poder humano sino en la protección divina en quien los animadores del reino deben depositar una confianza absoluta estas normas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 Susano. que le da Jesús a sus discípulos no lleven ni oro ni plata ni sandalias ni bastón. Parecen estar tomadas de las normas establecidas para asistir a dar culto a Dios en el templo. Que nadie entre en el templo con bastón, zapatos ni con el bolsa del dinero. Es decir, que los discípulos en la realización de su tarea evangelizadora se hallen ante Dios como en el templo, y deben conducirse como estando en la presencia de Dios, sabiendo que el éxito de la misión depende de él. Recordemos cómo Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos, aún reconociendo que bien merece el obrero su sustento. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Nos si irá mejor si llevamos poco equipaje y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos. No nos contentemos con palabras, sino mostremos con nuestros hechos que la salvación de Dios alcanza a toda la persona humana, a su espíritu y a su cuerpo. A la vez que anunciemos a Dios, luchamos contra el mal, las injusticias, las enfermedades, no traumaticemos demasiado los fracasos que podemos tener.